Saludos cordiales, Prisliners de todo el mundo. Eh, estamos en directo como siempre, Prisline siempre emite en directo. Y en esta ocasión eh, tenemos dos invitados muy especiales que son Alexis y Sandra. Sandra y Alexis, ellos están en Uruguay en estos momentos. Y, y ellos van a venir eh, a España, quieren venir a, a vivir a un pueblo, a España, han visto los vídeos y tienen pensado venir ahora en octubre son una familia tienen tres niños de 13, 8 y 6 años y están mirando un poquito entre los pueblos de Burgos de Cantabria y el País Vasco que, Bueno y también han hablado con Sara y yo repueblo casi lo mejor les cedo la palabra y que ellos un poco se presenten mejor y ya pues iniciamos un poco la consultoría si ¿Os parece bien ¿Qué tal? Eh, Sandra y Alexis. Hola. Hola, oh, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, no sé dónde. Aquí son por eh, la tarde. Eh, bueno. ¿Allí qué hora es? No, acá ya ah, de tarde también, son tarde. las 3 de 3, la tarde. menos cuarto. Vale, aquí son ya las 8 menos cuarto de la tarde. Oh. Sí, sí. sí. <ríe> un par de diferencia. Sí. Sí. ¿Presentaros Bueno, diferencia. un seguimos? poco para que os conozcamos todos un poquito mejor y tal. Ah. Bueno, mi nombre es Alexis. Eh... Yo soy Sandra. Eh, tenemos tres niños, estamos pensando ahora en octubre, pensando, no, ya tenemos los pasajes el pasaje para allá, y tenemos la suerte por lo menos de tener los papeles en regla, digo, para ir a trabajar, digo, y, y tal, nosotros como todo, el temor y los miedos, todo, son cambios, son cosas, experiencias nuevas, no sabemos dónde vamos ni dónde terminamos, vamos con la familia, o sea, no es que tampoco vayamos solos, vamos con los niños, tenemos tres niños. Un año de 13, uno de 8 y otro de 6. Y, y bueno, el nerviosismo ese, ¿a dónde vamos? Y tal. Y hemos estado hablando. Eh, para allá, hablamos con la gente de Yorre Pueblo, del proyecto Arraigo. ¿Y, tal, ¿no? ¿Y qué y tal, ¿qué tal los han tipo? atendido? ¿Bien y eso? ¿Alexis? Sandra, sí, espectacular. Habéis hablado la, con, con la... Sara, me habéis dicho, ¿no? De Yorre Pueblo. Sí. Sí, sí, con Sara, Sara, sí. Nos contestaron enseguida. Y enseguidita nos contestaron, Jordana. muy bien. La verdad, que nos comentó que hay, sí, pero la mayoría de las cosas que hay son casas para la venta, y que hay alquileres, y uno tiene que poner un capital, no preguntamos cuánto eran que están valiendo las casas, porque no sabíamos tampoco cómo, cómo íbamos a hacer. Y, otra, y pero hay posibilidades, hay posibilidades. Y en el negocio nosotros, ¿a dónde vamos? Al lead y no tener un garante de, de alquiler, porque este. no estamos en nómina porque para poder alquilar te piden estar en nómina y claro nosotros al llegar no vamos a estar en nómina porque sí. cuando nosotros lleguemos tendríamos un seguro bancario sí, o un depósito sí, un buen depósito llevar yo para tener para igual bueno, está y ahí claro, hablar y ver eh, claro, claro. la... ya, ya os entiendo lo que queréis decir que cuando quieres alquilar una casa te piden una garantía como de que tienes un trabajo una nómina como dice sandra es, es, es razonable, y es razonable, es razonable. Pero, pasa sí, toda la pero parte de... escucha, pero no siempre. A ver, es lo razonable y es lo que se, se suele pedir. Pero, pero muchas veces se puede un poquito si dejáis una fianza, se puede, sí. se puede evitar. También es una situación comprensible, ¿sabes? Sí, sí. Que no necesariamente... Nosotros nos comunicamos. Dinos, dinos, Sandra. Perdóname. Nos, nosotros por el intermedio de Idealista, este, ideal, sí, Idealista, este, nos comunicamos con varias este, inmobiliarias y ofrecimos pagar un año adelantado de alquiler al no contar con la nómina y, este, y bueno y la respuesta hasta el momento ha sido negativa. Negativa en el sentido que, tal, que los propietarios al no ser hablar con los propietarios capaz y ya está directo porque la inmobiliaria no se compromete a que el propietario acceda a eso y sí, tal, sí, como sí. Digo, es razonable No, que te iba a decir razonable. Que un año, vamos, eso es muchísimo No, en serio, sí, eh, sí. que eso vamos eh, eh, no sé qué inmobiliaria, con qué inmobiliaria habéis hablado pero eh, vamos, más eh, de un propietario con sí. un año Decidme, decidme, decidme eh, sí. Eh, Begoña, Begoña, Begoña, Begoña, Begoña, Begoña que tiene allá en Burgos, en Cantabria, tenía propiedades, y había, hablé con otra que no me acuerdo, que era en Cantabria también, y uno que ah, tenía bueno. en Burgos. Después me contestaron otros que, después, hasta no es para estar más cerca de llegar, nosotros vamos el 20 de octubre, 21, uh -huh. este, una semana el antes quiero voy a llamar, yo por suerte, yo tengo la, la, la posibilidad, como soy marino mercante, voy hasta la primera semana, en las casas de la mar y la casa del mar, en el marín en Santurci, sí, ah, este está. Y ahí nos dijeron, sí, una semana, sí, te puedo estar. No se os pide, bien, digo, está. Después, sí, estoy pagando hoy o un hotel o un, hasta que salga algo, no, pero un hotel, es lo... muy, eh, un hotel es muy caro. En todo caso, un, la, un no, no, claro. hombre, yo creo que, que si cuando estéis aquí haciendo networking, que se dice, vais a encontrar muchas mejores ofertas que a lo mejor a través de las inmobiliarias estas que hay por internet que son más claro. cerradas para que vamos cuando sí. me habéis dicho que habéis ofrecido hasta un año de alquiler vamos yo, muchísima gente os alquilaba la casa y más, y más sí, no. en un pueblo de estos no que queremos ir al pueblo queremos ir al pueblo porque, porque como le digo este por asunto de los niños la crianza y todo y, y yo tiempo. en mi profesión de marino yo ya hay trabajo en el pueblo y sale yo Tres más el pueblo. Pero en todo caso, en mi profesión de marino, yo tendría problema de trasladarme a cualquier parte de España o de Europa. ¿Sí? Además, vamos con todo legal, porque tenemos todo, todos tenemos la ciudadanía italiana. Él, por estar casado conmigo, o sea, no le queda otra que seguirme. Claro. Y este y todo, por ejemplo, yo soy auxiliar de enfermería acá en Uruguay y llevo todos los títulos este, legalizados. O sea, vamos con todo. O sea, no no es que que vayamos de ilegal ni nada o sea vamos con todo y ya, ya, ya. madre mía de tal forma mira cuando va, cuando vengáis por aquí Seguro que vais a encontrar casa vamos aunque no tengáis la nómina Vamos seguro que seguro que la encontráis dando una buena fianza como decís sí sí sí qué pueblos habéis pensado así en, en principio tenéis alguna preferencia habéis mirado sí, sí, sí. Al lado del norte, porque tenemos unos que me dice contactos por internet, así con grupos de uruguayos que están allá y me recomendaron mucho los pueblos del norte, País Vasco y toda. Aparte, me gusta el mira. apellido de él es Vasco, es Bordagaray. <risa> sí. Nada, como es mira, algo... los, los pueblos vascos, como los de Santander, que también habéis sí. mencionado, y además tienen mucha costa también y sí, por eso también eh, yo conozco uno que se llaman puero los reos los eh, sí, hay muchos hay pueblos muy bonitos y vamos yo creo que una vuelta que os deis por ahí enseguida os van a ofrecer una casa a muy buen precio seguro ojalá, mucho menos. mucho no hemos hablado de cifras no sé qué os habrán dicho ahí en el idealista pero seguro que hay ¿La la... Hay de todo, hay de todo. ¿De qué todo, precios de oscilaban? Así, algo normal, sin salirnos un poco. Y rondando los 500. 500 por mes. 500 por mes. Sí. sí. ¿De cuántas. ¿De una... los pueblos? ¿De cuántas de habitaciones, habitaciones más o menos? O... De tres más o menos. Yo creo tres, son... o Sí. Yo creo, Sandra, que se puede encontrar por 300, 350. Fíjate lo que te digo. Pateándote un poco los sí. pueblos. Pateándote un poco los pueblos. Y, no, si, y si no te importa, como me habéis dicho, cuando íbamos a emitir, eh, trabajando un poco, arreglando un poco la casa, si queréis... No, no, eso no es un problema. Y lo hace uno en donde esté, aparte claro, si hay comida hay de comida de Si algún arreglo de algunas puertas o pintar algo, pues a lo mejor hasta por 300 euros lo podéis encontrar. ¿eh? Sí, sí. No, no estoy diciendo nada raro, ¿eh? en serio. Pero eso sí, ahí ya sin la inmobiliaria por medio. Habría que ir un poco por, lo, por el pueblo, hablar un poco con es los capital. vecinos y seguro que... No sé si me pilláis un poco la idea, Alexis. Sí. Nosotros, nosotros también lo que nos habíamos fijado era la cercanía de los colegios. ¿Viste? De repente habían este, alquileres de los colegios, estoy hablando de, de, de educación primaria o secundaria. Sí. Este, habíamos visto y pone, supongamos un apartamento medianamente barato, uno de 300 euros, ya la escuela y la secundaria ya quedaba más lejos. Sí, quedan lejos, quedan con otro pueblo, y claro, este como todo donde está más urbanizado, te van a cobrar más. Y eso en cualquier parte del mundo va a ser claro. lo mismo. Claro, y eh, así sí. Lo que, lo que pasa es que yendo por la inmobiliaria siempre es más caro. Así sí, sí, sí, normal, porque la... claro, ellos tienen no, que ganar ahí no. un poco, pero claro. Hombre, también claro. es lógico que vosotros lo queréis tener un poco arreglado ya, ¿no? Antes de venir, tenerlo arreglado. No, porque es el miedo de nosotros, del nervio andar sinchando con los niños y con toda esa mochila. O sea, andar hinchando con los niños para un lado y para el otro. Y más o menos queríamos tenerlo más o menos arreglado para llegar, más o menos sabemos para dónde. Después bueno. de los pueblos, yo le dije, bueno, está, un carro y, y a recorrer, a recorrer, a recorrer eh, toda la campiña. Una pregunta que os hago, porque no habéis pensado, por ejemplo, venir primero uno de los dos y luego el otro ya con los niños, a lo mejor 15 o 20, 20 días después, un mes después. No sé, es una pregunta, Yo os hago un pensado, poco sí. tormenta de ideas, ¿vale? Abogado del diablo, como digo. Sí, sí, lo habíamos pensado, sí. Pero se nos complicaba mucho eh, eh, a nivel económico. Ah. No sé si me explico. Sí, a nivel claro. de billete claro, te ahora... refieres y esas cosas, ¿no? Billete de avión que sale mejor todo de golpe, ¿no? No, no, no, no había caído. Sí. sí, el gasto de uno, porque este, eh, eh, está. En sí, ¿Qué pasa? Yo, yo trabajando en los barcos, yo sé que me, me, tengo compañeros que están ahí y me dijeron que sale trabajo en los barcos. Y sería la idea era yo, pero qué pasa? Yo si no voy con ellos, yo no tengo permiso. Aquí, y llegar, aquí, y no aquí en me España, tomaría. perdona que te interrumpa, Leslie. Seguro que encuentras trabajo en los barcos. Y a buen sueldo, ¿Sí? y a buen sueldo. Oh, no, ¿verdad? no te han Gracias. dicho mal los compañeros, no te han dicho mal. No, no, me dijeron, por eso me dijeron para esos lados, también para el lado de las Baleares y todo eso Oye. que hay, pero me gusta más para ese lado que hay, hay industria y que sí, si, en que hay industria que si no salen los barcos puedo trabajar en cualquier otra cosa. O sea, buen es bien. indiferente, uno se desenvuelve en la electricidad, fontanería, eh, pintura, eh, carpintería, digo, de hecho hacemos digo multiuso. <risa> Oye, una cosa, Lesis, ¿has mirado en InfoJob saber qué ofertas hay? De lo info, tuyo? info, -Yob. info -Yob. Ah. Sí, lo digo, en los vídeos no estamos venga a decir. Sí. Sí, hasta sí. ayer había 500 pedidos para marineros me quería morir, acá no hay, claro, no hay nada. Acá, el, pero, el tema pero había, ¿lo has, que lo, has, ¿lo has visto ahí. tú mismo no? Hasta, o no? No hay, por eso digo, no, no es mentira. Una, una por cosa, eso también hubo. A ver, si estás, estás instalado, la, o sea, has hablado con los empleadores ya para ver si te pueden mandar un, un precontrato o algo. No, no, no, eh, eh, me piden a que esté allá la mayoría. Vale. No, si te me lo piden digo, claro, si problemas, no dificultad no vas a tener, pero te lo digo por esto del alquiler, pero bueno, sí, que cuando vengas aquí claro. rápido lo... Te, me, me refería pensando en lo de la fianza esa del alquiler. Ah, claro, sí, sí, si sí, fuera bueno, eso, sería buenísimo, que ya mandaba y ya tenía un precontrato por lo menos. Y bueno. Eh, eh, que te quiero decir, que de todas formas, cuando vengas aquí, pues lo que estás, lo que habéis pensado, un poco alojaros en algún sitio que no sea muy caro y claro. que no sea un hotel ahí de 20 estrellas. Y. Claro. y y rápidamente a o bien arreglar el contrato o bien o, o ambas cosas o, o lo del alquiler yo creo que si os pateáis un poco los pueblos que os gustan habéis mirado una cosa habéis mirado ya en yo repueblo por ejemplo los que tienen para el colegio los que no para ir un poco ya haciendo el trabajo uh -huh. pregunto sí, digo, por, por toda parte de España es precioso todo nos encanta la verdad <risas> este pensábamos bueno, ellos habían casa aparte linda casa que hay que hacer cosas y todo pero eso es lo de menos ¿Tá? Y como yo digo, yo puedo trabajar en el pueblo, si hay para trabajar en el pueblo, eh, así sea, recolectando naranja o lo que sea, no, no tengo problema. Y si, bueno, si me tengo que marcar, quiero dejarlo a ellos en un lugar tranquilo, que yo sé que voy y vengo están en un lugar tranquilo para que estén los niños con ella, Porque yo como marinero, ella está acostumbrada a estar solo con niños. Entonces yo voy y vengo. O sea, yo puedo estar un mes, dos meses afuera igual. Ya te entiendo. Sí. Pero, pero quiero que ellos, eh, dejarlos a ellos establecidos por lo menos. Y está, es sí, nerviosismo duro. Y, y sí, los pueblos sí, ya estuvimos mirando y seleccionando, viste que tenés para seleccionar los servicios, con qué, qué es lo que pueden tener, con qué es lo que puede faltar. Eso ya lo estuvimos viendo también. ya habéis pensado ya algunos pueblos, te lo digo para cuando vengáis un poquito ir a tiro hecho. Vamos, que yo os estoy intentando buscar un poco las los puntos, ¿no? Sí, claro. Tener ya un poco ve, ve, ve. el círculo más afinado. Ay. Hemos visto que casi toda la parte que está cerca de Burgos o por ahí es cuando, es, son los alquileres más bajos. Sí. Toda esa zona de ahí, este, sí. ay, no me puedo acordar ahora. Era Burgos y después todo lo Cantabria. La, la Rioja. no. Ay, bueno. uno de Mena y que había cerca también. Después sí. había, ay, cantidad, cantidad, cosas estuvimos teniendo tanto, tanto, tanto. Y cuando entramos en la página ayer de share y todo que aparecía en cantidad, no anotamos. No notaste, no, ah, no, ¿no? No, pero no. Po ah. podéis volver a entrar en cualquier momento, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? bueno. sí. sí, pregunta? Sí. Digo, digo, ¿no? sí, ¿no? No, sí, sí. Sí, no, eso sí, sí, entra. Pero como digo, estuvimos viendo toda la parte marginada norte. Después cerca de Madrid también, porque Malo viene, está cerca de la ciudad, que también tienes otras posibilidades laborales, por más que esté a 50, 100 kilómetros, no es, porque es una hora de viaje, no es nada tampoco. O, este Otra... Así cosa? sea para poner un negocio propio, lo que sea. Otra cosa que habíamos averiguado es que para la parte de, de ponele, nosotros vamos a ir la primera semana a Santurci, este, que es ahí donde está el hotel de, del marinero, el sí. de Estelamaris, claro, sí, muy sí, bonito que además que no Santurce. Sí. Esa semana vamos a estar ahí y nos dijeron que este, que para para esa zona para ese lado la parte del nie sale más rápido, demora más o menos una semana. Este, La vale. no semana más, más o menos que es para que, que es este no, aquí dice más es que en otros partidos o claro sea. que pueden demorar más en otros lados sí seguro seguro que allí es mucho más rápido que si venís aquí a Madrid a hacerlo que hay unas colas que madre mía ah. sí sí estoy, estoy de acuerdo estoy de acuerdo no, pues... no, y gracias a ustedes de verdad gracias muchas gracias a ustedes porque lo venimos siguiendo hace tiempo ya y viendo y viendo y viendo y más o menos uno se va dando ideas y planeando. Y, planeando y más o menos reorganizando a dónde llegar. Claro, Ahora, es yo lo no os digo, un el... poco haceros como un a ver por dónde. Hombre, está bien, ya vais a pensar lo de Santurce, ¿no? Pues mira claro. por la zona, mira por ahí. No os vais a ir a la otra punta de España, eh, ¿no? Un poco claro. lo, lo que habéis claro. pensado, yo creo. Yo voto por el País Vasco y Cantabria, fíjate lo que os digo. <risa> Buenísimo. No, Buenísimo. me encanta. Pero vamos, eso. No, el País Vasco, claro los alquileres, estuve viendo sí. carísimo los alquileres en Ah, bueno, eso también hay que estudiarlo, claro. ¿Eh? ¿Dónde has dicho que son muy caros, Alexis, los alquileres? En el eh, País Bajo. En el País Bajo. Pues entonces vete a... Mira, vete entonces wow. para Cantabria, que... Cantabria está al lado. Está al lado y es igual de bonito y efectivamente, tienes sí. razón, va a ser mucho más barato los alquileres. Los alquileres. Los alquiler. Lo que te digo. Ahora me estás <risa> haciendo pensar, sí, sí, sí, sí, sí. Tengo ah, un compañero que tengo un grupo que está en el País Vasco, está en donde hay. Bueno, y dice: Sí, está es más caro, pero también es hermoso y, está, y hay trabajo. Dice: si Es caro, sí, pero se gana bien, dice. Sí, no, sí, se gana, si gana bien. Se vive. Sí, sí. El que pero efectivamente se gana bien. el País Vasco es el nivel de vida un poco más caro que, por ejemplo, Santander, que está al lado. Cantabria, vamos. Sí, y está pegado. Sí, sí lo que mismo. Estuvimos viendo eso mismo: ¿qué que diferencia hay? Y están al lado. Al lado, al lado. ¿no? Eh, Castro Urrario, donde estuvimos viendo la zona de Castro y que está cerca de Bilbao, cerca de Santander, está entre el medio. Sí, sí, sí. Justo. Eh, la diferencia es eh, muy grande, la diferencia de precios en alquiler nomás. En alquiler y en todo, ya. En, en, en la vida en general. Sí, el País Vasco ah, es más caro, pues no sé, siempre, pero no, sí, no, no te sabría yo explicar, pero es más caro todo. <risa> <risa> no. Bueno, pero hay trabajo, que es lo importante, que hay, que Me... hay, que hay, pero hay trabajo. Claro. <risa> Me lo estás haciendo pensar, vamos, según hablo con vosotros. Y a ti un poco el trabajo te va a dar igual, ¿no? Donde tengas la base. Hombre, yo creo que lo suyo. Y no, eso, en mi rubro no importa. vayas Yo tengo que ir a la otra parte de Europa, no me voy. Claro. La cuestión es establecer a la familia. Yo quiero que ellos, que tranquilo que ellos están establecidos. Que estén a gusto, en un Dios pueblo tranquilo. Y que, y que puedan claro. los niños salir y, y que puedan estudiar. Claro, claro. Y claro, sí. sí. quién sabe, más adelante, a ella le encanta la repostería, hace muy buena... Masas, tortas, todo, poner algo para ella también. Aunque ella tiene su oficio, ¿no? Pero le gusta todo eso. Poner un negocio propio, hacer algo. Pues sí. Uno mira, tiene que ir con si no. El otro <ríe> Yo día. A y Sandra, el otro día puse un vídeo ahí en la lista de reproducción que no, no es de PrisLine, pero lo puse para que lo veáis de unos que sabía una pareja, que se habían ido a un pueblo, y había montado una panadería. Sí. Y les iba a eran abogados. Sí, exacto. Oh, el que eh, el lo, vimos, sí. lo habéis visto. Muy oh, bueno, ¿no? bueno. bueno. Sí, sí, sí Buenísimo. Sí. Aparte lo encantó Mirá qué lindo. Es. Claro. claro. <ríe> La parte... Ahora que lo habéis visto. Me... Sí, pues sí. nada, claro. cualquier otra duda que tengáis así... Ahora, si quieres, pues decírmela y si no, estamos en contacto. Vale. Bueno, saludo a todos los que estáis en el chat, que como estoy con alexis y Sandra, eh, que son los invitados de hoy, que están en, en Uruguay, para el que se acaba de conectar, que que si queréis alguna duda más que tengáis yo creo yo lo que haría un poco es mmm, lo que tenéis pensado pensar un poquito ya de antemano los pueblos y a lo mejor aunque no tengáis cerrado el alquiler que lo vais a poder cerrar mejor en, en, en si, in situ sí si por lo menos tener ya prefijada pues, lo, la zona los pueblos que vais a ir un poquito y, y eso no y luego ya pues una vez aquí tampoco te va a costar mucho lo de hacer el contrato alexis no creo de tiempo quiero decir ¿eh? Sí sí. Ahí, este está ¿no? bueno muchas. Voz, sí, ¿no? sí sí está... bueno. estamos estamos casi. Estamos, estamos este, escuchando. Verdad, ah, está muchas muchas escuchando. gracias. Saludos vale. bueno. a todos a todos todos eh, la, la, la audiencia a todos a todos y bueno ta, de aquí Uruguay un fuerte abrazo para todos. Ah. Bueno. bueno ta y bueno Luis este cualquier duda este por ahora no no sí. ya te digo la principal sí. La principal duda nuestra era el tema ese de, de las alquileres y las garantías y este y por ahora no, no no hemos tenido ninguna otra duda este pero bueno este como te decía este nosotros estamos este él se puso en contacto con un grupo que está allá en el País Vasco yo contacté una conocida que está en Santiago Compostela o sea hace tiempo ya que lo venimos craneando y planeando todo el tema del viaje y todo viste este, pues yo, así que por ahora pues yo, Sandra yo sí y si quiere mi opinión yo lo que haría lo que tenéis, o sea vendría como decís ahorráis en el viaje venir todos y lo primero eh, lo del contrato de Alexis que yo creo que no va a tardar mucho en hacerlo y con eso no. con eso ya os dan el alquiler sí o sí y como segunda opción el alquiler dando una cachofianza de esas también os lo darían si lo hacéis en persona vale pero yo creo que no va a ser necesario porque no le va a costar mucho encontrar rápido el trabajo firmar algo y ya con eso pues tenéis una buena herramienta y muy buena observación la que hemos dicho que en el país vasco que es precioso también pero cantabria también no tiene nada que envidiar en cantabria es mucho más barato todo la, las casas la, la alimentación y todo vale entonces bueno, yo, yo lo gracias. haría un poquillo ya tener algunos pueblos preparados un poco en la mirilla o en la, el radar para luego una vez que estéis por aquí pues hacerlo visitarlo un poquito y hacerlo me centraría sobre todo en lo del trabajo de alexis que eso ya os Dale. abre todas las puertas ¿no? y mientras pues un sí. hostal, os aconsejo más bien un hostal más que un hotel siempre os lo digo mucho los hostales son mucho más baratos y hay hostales muy buenos también o sea que se puede vivir perfectamente sí sí sí para, para una semana 15 días yo creo que no y el, y el networking análisis lo tienes ya un poco las empresas también las tienes en el radar no a las que te vas a dirigir para trabajar un poquito sí sí sí sí claro algo algo algo tengo algo tengo de las empresas ya y y una empresa que me dijeron que vaya que esté allá que le llame una, claro. por correo ¿no? Eh, sí, claro. es la empresa que eh, pide mucho y cómo bueno, está. Y la empresa balearia está al lado del otro lado, pero no, como yo le, te digo, yo yo quiero pasar hacerle para el lado del norte. Después, si tengo que viajar, a mí no me preocuparía, claro. Sí, este... pero que, ta que tampoco vas a tener que viajar mucho, yo creo. Digo, bueno, sal salvo lo que es tu trabajo, no lo que sí que se me acaba de ocurrir que yo no lo haría el alquiler, dar una cachofianza así en la distancia es muy arriesgado. Vale, sí, sí, Sandra. Ah ya le existe. ¿Me, me explico. Sí, sí, sí. sí. <risa> sí. Que, que yo lo haría estando aquí, ya está. ¿Verdad? Es no. o sea, sí. una fianza de un año a saber a quién se la estáis mandando. Claro, sí, sí, sí. Casi mejor pienso que no os lo hayan aceptado. Fíjate lo que os digo. O sea, en sí nosotros no, le, no en ningún momento le dijimos que se le íbamos a mandar. Oye, dijimos, si, si después si de ver este la... vídeo, perdóname Sandra, si después de ver este vídeo ahora os lloven ofertas de casas, que si le mandáis un año de alquiler, no hagáis caso. <risa> me seguís, ¿no? Sí. Claro. Me está viniendo a la cabeza. ¿eh? Oye, que yo os ofrezco a en esta... a mi casa a darme un año de alquiler, ¿no? No, hombre, que se lo solucionáis rápido estando aquí. Vamos, yo he visto que en cuatro meses te lo dan muchas veces. Además, viéndos, conociéndos, como os estoy viendo yo ahora y todos los prelines, ¿sabes? Pero tenemos claro. que, que... Poniendo por una por internet, cara, claro se te Ten cuidado. ¿No? Me habéis entendido lo que os digo, ¿no? Porque tampoco me quiero enrollar. Sí, por supuesto. Claro. Sí, sí. Y que nada, que sí, sea, os vais genial. ¿Eh? Que, que nada, si sí, claro. tenéis alguna preguntilla más, pero vamos, yo por lo que veo, muy no, bien. No, ¿eh? claro. o sea, A veces pensando te, se te ocurre 25.000 en este momento, se me borró todo. Claro. Pero ya o sea, estaremos estaremos en contacto igual, Luis, y cuando Va. estemos allá, te mandamos un mensaje. Vale, perfecto, <risa> amigos. Pues muchas gracias, Alexis y Sandra. Un saludo. Hasta la próxima, ¿vale? Un saludo, muchas chao, gracias. Adiós gracias. a todos los que Chao, chao. Chao. Chau, chau. Chau. Oye, un like eh, si os ha gustado ¿eh? el vídeo. Sí, <ríe> todos, Iván, sí, sí, A todos, y